Hola cocinillas, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte, yo soy Sergio, bienvenido al canal de Bruni. Hoy tenemos una cocina súper chula, una cocina en madera con la puerta marcada que está en la bodega de una casa. Quédate con nosotros y vamos a verla. Hoy estamos en una bodega que es la planta sótano de una casa. Entonces, pues bueno, ya tenemos vídeos de cocinas hechas en bodegas en este canal. Por ejemplo, este que te dejo aquí, que era una cocina en una bodega súper chula. Y hoy estamos en una cocina que es más pequeñita. A veces hay personas que cuando se hacen la cocina en la bodega, porque la bodega se equipa, pues como si fuera un pequeño salón, una zona de estar y además se mete su propia eh, cocina. Entonces hay personas que cuando la equipan, pues la equipan pues con muy poco amor, con muy poco cariño y sobre todo con muy poco presupuesto. Y quedan unas bodegas, pues muy, muy, muy, muy, muy no, no, no son bonitas, no son acogedoras, no son atractivas, en este caso no ha sido así, es un caso totalmente opuesto. Entonces la cocina es justita porque es una segunda cocina, hay una cocina principal en esta casa, es justita de tamaño, pero justo lo necesario para lo que es la bodega. Entonces vamos a tener un mueble de almacenamiento de lo que serían sartenes lo que serían cajones, vamos a tener un lavavajillas, un mueble el frigorífico y poco más. Un mueble más grande aquí arriba que es para tener copas y vasos. Entonces, pues ya está lo necesario para una bodega que se usa de una manera más ocasional. Cuando tienes invitados o tienes gente o simplemente quieres hacer algo con más ruido y no quieres molestar a otras personas de la casa que están en las demás plantas. Entonces, lo más interesante de esta bodega es la puerta. Es una puerta que es de madera de verdad. Casi siempre que veis cocinas con puertas de madera planas eh, en nuestro canal o en otros canales, van a ser puertas laminadas. Una puerta laminada es una puerta que lleva un papel por delante con el dibujo de la madera y luego lleva una resina melamínica que es la que la protege. En este caso no es así, es una puerta de madera de verdad. Es una puerta hecha en roble y está hecha con cinco piezas, la base y los otros cuatro componentes que configuran el marco. Entonces vemos que hay dos tipos de puertas, la puerta es enmarcada y lo que es el núcleo de la puerta es liso y otras que el núcleo de la puerta es lo que llamamos en Italia dogato, que es una, un entablillado, por decir de alguna manera. Entonces, pues bueno, tienes dos tipos de puertas y luego tenemos también un mueble botellero. Entonces, el mueble botellero lo tenemos ahí al final y está puesto debajo de la barra. Entonces, como tantas veces en el canal, os explicamos lo que es una cocina estándar a medida. Entonces, esta cocina es una cocina estándar a medida, no es una cocina que se haya hecho porque nosotros hemos pedido esta puerta así o así. Esto todo ya existe, está en catálogo, es un modelo de cocina concreto que se llama Frida, y entonces hay que modular la cocina a estándar. ¿Por qué algunas puertas son do gato y otras no lo son? Porque están industrializadas. Entonces están industrializadas. No todos los tipos de puertas se pueden hacer en Dogato, por ejemplo, están industrializados el cajón se ha decidido que el cajón no iba a ser Dogato y aunque nosotros lo queramos no podemos hacerlo porque no existe el cajón Dogato, solo existe la puerta en Dogato, entonces pues bueno, eh, esta va sin Dogato y esta va con Dogato pero queda bien, entonces pues bueno, es una decisión de industrialización y ¿qué es la ventaja que tienes de esa decisión de industrialización? La ventaja que tienes es que tienes una cocina chula con calidad con diseño a un precio fenomenal porque está totalmente industrializada. Mientras que si tuviéramos que hacer la medida con nuestros propios medios, pues para hacer lo mismo con el mismo cajón, con el mismo herraje y el mismo diseño, nos iríamos de precio. ¿Qué otra característica tenemos consecuencia de esa industrialización? Por ejemplo, el mueble botellero. El mueble botellero tiene un cajón justo debajo de la encimera. La encimera la hemos pasado por aquí y aquí hay un cajón, entonces este cajón cuando lo abres pues evidentemente no puedes acceder a él. ¿Y por qué lleva este cajón el mueble botellero? Porque es así, porque ese mueble botellero está en 45 y en 60 de ancho pero siempre va a llevar un cajón encima. En este caso, como teníamos la barra que nos salía al final se decidió con que aunque el acceso al cajón fuera totalmente limitado pues queríamos el botellero y lo queríamos y ya está. Entonces se puso el botellero y quedó muy chulo. Tiene ese tema un poco raro a priori pero es la consecuencia de que el producto está industrializado. Entonces, ese mueble de cajones tiene un precio sensacional. Lo coges o lo dejas, que lo hemos dicho muchas veces en el canal. Entonces, lo cogemos, lo ponemos, sabemos que tenemos esa pequeña handicap a nivel de diseño, pero eh, el precio que saca, pues para la cocina que es, pues está estupenda. ¿Qué más tenemos en esta bodega? Tenemos eh, un mueble de la súper grande, ¿vale? que es de 120, y luego tenemos una encimera, que es una encimera a la mirada. Entonces, en España no somos muy de encimera de laminada, en el resto de Europa sí. Entonces, la encimera laminada es una excelente solución. Es verdad que en la encimera laminada no puedes dejar nada caliente, no puedes dejar una olla caliente porque se quemaría la encimera laminada y que el fregadero tiene que ir por encima, no puede ir por debajo. Entonces, en España nos gastamos el doble o el triple o el cuádruple en la encimera para poder dejar cosas calientes encima. Somos así, entonces no, ya está, no hay más que hablar, nos ponemos una cocina que en muchos casos es una castaña de mueble, pero con la encimera, que es un avión de encimera me refiero, vale mucho más la encimera que el mueble y no le damos importancia al mueble y sí a la encimera porque queremos dejar cosas calientes encima pues ya está. En el resto de Europa eso no es así. En general, digamos que cuando uno se cambia la cocina, se la cambia no porque la encimera esté hecha polvo, sino porque el mueble está hecho polvo. Entonces hay que darle más importancia al mueble y menos importancia a la encimera. Como es una bodega y va a ser un uso ocasional, pues tampoco queríamos gastarnos mucho dinero en lo que es la encimera. Entonces, se ha puesto una encimera laminada que va en un color muy oscuro, que tiene unos pequeños ocres, unos pequeños tonos de oro, y luego el empalme de la encimera está súper bien hecho. Lo mismo, en España lo habitual es que esto fuera a testa una contra otra y en algunos casos que se le pusiera por encima una chapa de aluminio para proteger la unión. En este caso no, la unión se hace perfectamente mecanizada porque se hace en una fábrica de verdad y se hace a robot y además ya le un empalme perfecto. Es una auténtica pasada. Y la parte de atrás, como la cocina va pintada porque es una bodega que va pintada y va sin alicatar, se ha puesto otra encimera. Aquí puedes poner soluciones baratas que no te van a dar buen resultado como puede ser un plástico, como puede ser un cristal o como puede ser un tablero. En este caso tiene la imagen de un tablero porque es de 2 centímetros de espesor, pero no es un tablero. O sea, este, esta pieza existe como tablero, es decir, igual que esto, y como encimera. Entonces, la encimera la puedes fregar con un estropajo. El tablero, si tú lo fregas con un estropajo, al cabo de X usos va a quedarse feo. Entonces, tienes encimera y encimera, y para unir las dos tenemos un pequeño perfil que va a mismo color que el zócalo y así tienes una buena forma de disimular lo que sería la unión del frente con la unión de la encimera. Tienes un perfilito muy pequeñito que queda sensacional. Finalmente vamos a hablar de los electrodomésticos de esta bodega. Entonces los electrodomésticos de esta bodega son los electrodomésticos de una segunda cocina. Muchas veces hemos dicho en el canal que en el mueble pagas calidad, en la encimera pagas diseño y los electrodomésticos pagas prestaciones. Entonces las prestaciones de estos electrodomésticos están bastante bien para ser una segunda cocina. Tenemos un frigorífico muy chulo que es de Whirlpool, entonces es un frigorífico que es todo no frost y que es negro, entonces los frigoríficos negros sabemos que son los más indiscretos y los más sucios, pero en el conjunto de la bodega nos quedaba muy bien. Como es un frigorífico que está en una bodega y no es la cocina principal, pues bueno, tampoco tienes mucha preocupación de que vayas a dejar muchos dedos marcados porque no estás todo el día usándolo. ¿Qué más tenemos? El fregadero, el fregadero que va por encima, es unos fregaderos que se llaman de óptica enrasada, entonces va por encima pero ya no es el típico fregadero baratito que sube dos dedos de lo que sería la encimera, sino que va prácticamente enrasado. Tiene la ventaja de que queda mucho más moderno y que protege mucho eh, lo que es el canto de la encimera. Además, eh, cuando pasas la balleta, si la pasas con la suficiente velocidad, consigues también saltar el borde del fregadero y que las cosas que queden al fregadero si quieres limpiar la encimera tirando migas o restos de material a lo que sería el fregadero. ¿Qué más tenemos? Finalmente tenemos la placa y la campana. Entonces, la campana el negro mate ha quedado muy bonito, de nuevo estamos en lo de siempre, el negro pues no es el mejor color para las huellas pero es bastante aceptable, en cualquier caso como es una segunda bodega pues está muy chulo. Y la placa que es de Midea, entonces Midea es un gigante, es una marca china súper grande y bueno eh, lo más curioso de esta placa es que era una placa económica pero que a nivel de prestaciones tiene unos vatios muy importantes, entonces vatios que te da prestación en la placa, entonces tiene potencia en los fuegos y tiene un buen precio. <risa> Finalmente, en esta cocina hay que hablar también del lavavajillas. Entonces, el lavavajillas ha sido de Zanussi. Entonces, es un lavavajillas que tiene una gran ventaja para lo que es una bodega y es que tiene la función out-off y que se abre solo cuando acaba de lavar. Entonces, este lavavajillas, cuando acaba de lavar, tiene una pinza que está agarrando la puerta al lavavajillas, se suelta y se queda así. Con lo cual, acaba de secar la vajilla directamente si tú estás en la bodega haces una cena para amigos y si te olvida bajar de nuevo a apagar el lavavajillas o a abrirlo y pasas un mes hasta que bajas pues cuando bajas seguramente el interior del lavavajillas si has metido alguna tabla de polipropileno de las tablas de corte por ejemplo se te habrá enmohecido mientras que este como se queda abierto se queda abierto y seca solo naturalmente y luego además tiene la función auto off que significa que no es que se quede solamente abierto sino que se apaga del todo no se queda en standby con lo cual tú estás en la cocina en la bodega con una cena con amigos o con lo que tú quieras, acabas de cocinar, recoges, pones el lavavajillas, te vas y cuando vuelves, a cabo de una semana, de un mes o cuando tú quieras, te encuentras con el lavavajillas abierto que has secado perfectamente y completamente apagado. Muy interesante para segundas residencias y para sitios que utilizamos menos, como en el caso de las bodegas. ¿Te ha gustado esta bodega? Que es una bodega de cookie. Ya me gusta a mí poder tener una bodega en casa. Si te ha gustado este vídeo, acuérdate de darle al like y si te gusta nuestro canal, donde hablamos siempre de cocinas, estaría guay que te suscribieses. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.